Nos dormimos en un mundo y despertamos en otro. De repente Disney no tiene magia. París ya no es romántico. Nueva York ya no se pone de pie. La Muralla China ya no es una fortaleza. Y la Meca está vacía. Los abrazos y los besos de repente se convierten en armas y no visitar a padres y amigos se convierte en un acto de amor. De repente te das cuenta que el poder, la belleza y el dinero no valen nada, y no pueden obtener el oxígeno por el que estás luchando. El mundo continúa su vida y es hermoso. Solo nos pone a los humanos en jaulas. Creo que nos está enviando un mensaje. No eres necesario. El aire, la tierra, el agua y el cielo sin ti están bien. Cuando regreses, recuerda que ustedes son mis invitados, no mis amos.